Hola, buenas noches, bienvenidos a esta, la clase número 42, en la que vamos a ver un aspecto específico, que es la conjunción. En la clase teórica, esta, eh, les va a quedar abajo en la caja de descripción un resumen de esto. Como esto lo estamos grabando el sábado en una clase en vivo de práctica, vamos a ver este tema de, esa de ese aspecto específico que es la conjunción ¿sí? en cartas prácticas. En este caso, la carta que están viendo es la carta de... Bill Clinton me pareció interesante estuve buscando muchas cartas entre muchas cartas eh, pero esta eh, elegí cinco eh, en la que se pudiera ver, ver bien el tema del aspecto de la conjunción que es lo que vamos a ver en este caso ¿sí? bien Bill Clinton en su carta tiene eh, tres conjunciones tiene una conjunción cerrada una conjunción perfecta y después tiene eh, tres conjunciones más. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, la primera conjunción que, que vamos a ver es esta conjunción que digo que es cerrada porque Neptuno está a 6 grados de Libra y... Marte está a 6 grados de libra Hay nada más que 30 minutos, o sea, medio grado de diferencia entre uno y otro Neptuno está a 6 grados 51 minutos de libra Y Marte está a 6 grados 21 minutos de libra O sea, está antes Marte que Neptuno en este caso, es una conjunción perfecta. Las conjunciones perfectas, cuando son cerradas así, que están en el mismo grado, que están una encima de otra, podemos decir que es una sumatoria de energías. ¿Sí? Entonces, cuando sumamos la energía de Neptuno, la ilusión, eh, el, la fuerza de, de, del dios Neptuno, del dios del mar, eh, el tridente de Neptuno, como siempre en lucha, a la energía de Marte eh, estamos hablando en este caso como está en la casa 1 de que tiene una personalidad de líder y que se fuerza por eso fíjense que yo ahí sumé las dos energías están en conjunción cerrada son dos energías que están tirando para el mismo lado Sí, Están en Libra, por lo tanto, están buscando eh, el equilibrio. Están buscando... Eh, a ver... Al estar en Libra, en Casa 1, o sea, en la Casa del Yo Soy, en la Casa que la cúspide de la Casa 1 es el Ascendente, ¿sí? me está marcando que en el Hacer, o sea, cómo hace, cómo se mueve, ¿sí? están... Eh, está usando para la guerra propia, para eh, la batalla propia, para la batalla que juega en el día a día, ¿sí? todo el ilusionismo que puede producir Neptuno. ¿Sí? todo el magnetismo que puede producir Neptuno, Neptuno-Libra. en Ahora bien, yo les dije, estos dos planetas, Neptuno y Marte, están en conjunción perfecta, cerrada, en el mismo grado. Entonces están trabajando juntas, una se apoyan a la otra. A su vez, estas dos energías están en conjunción con una energía más, que, está, que es Venus, que está a 11 grados de libra. O sea, hay 5 grados de diferencia en realidad 4 grados y medio, pero vamos a hacer números redondos, 5 grados de Libra. Por lo tanto está en conjunción. Dijimos que la orbe es más menos 5. O sea que si este Venus hubiera estado a 1 grado de Libra o a 11 grados de Libra hubiera estado en conjunción con Neptuno y Marte o sea, está en conjunción ahora Júpiter por ejemplo, que está a 23 grados de Libra, no está en conjunción ni con Venus ni con Neptuno y Marte ¿sí? bien en la, en, en la clase práctica ahora en un ratito, cuando vaya el chat, van a poder hacer todas las preguntas, en la teórica espero que lo hayan entendido ahora Venus es más rápido que eh, Neptuno y que Marte y está de este lado o sea que está en el conjunción decreciente si hubiera estado de este lado a un grado o sea que hubiera estado llegando hasta acá hubiera estado en conjunción creciente se acuerdan que hablamos que en todos los aspectos se ven cuando está decreciente y cuando está creciente o sea, se toma el planeta más rápido y si está llegando hacia el planeta más lento, está creciente esa conjunción. O sea, cada vez están más en conjunción. Si está pasando, o sea, antes está el planeta más lento y después está el planeta más, eh, eh, más rápido, entonces está decreciente porque está terminando esa conjunción. O sea, si Venus hubiera estado, en vez de a 11 grados, hubiera estado a 12 grados, ya no estaba en conjunción. ¿Sí? Entonces, en su paso, Venus, que es mucho más rápido, ¿sí? si Bill Clinton, en vez de haber nacido el 19 de agosto, hubiera nacido el 20, seguramente ya no estaba en conjunción. Entonces, eh, es muy importante que veamos eso. ¿Por qué? Porque decimos acá que este Venus, que le hace, eh, al estar en casa uno, en Libra, le da una personalidad. Amorosa, una personalidad de buen trato, una personalidad de, de conciliación, ¿sí? en realidad, al estar decreciente esa conjunción, lo que opera es negativamente. ¿En qué? En su personalidad, en su yo soy, está en la casa uno, es, es negativa esta conjunción. O sea, él puede batallar, él puede convencer al mundo de su idea, de su ilusión, de lo que quiere hacer, siempre que tenga alguien que lo empuje a hacerlo. Si hubiera estado Venus en creciente respecto a, este, a estos dos, en conjunción creciente, hubiera sido positivo y lo que le hubiera dado es un amor muy grande, un, un, un equilibrio muy potente para lograr eso que es su batalla personal bueno ahora vamos a ver el otro aspecto que es Mercurio a 7 grados de Leo Saturno a 2 grados de Leo yo en realidad a este no lo leo como conjunción, ¿por qué? Porque en realidad está, eh, Saturno está a 2 grados 8, segun, 8 minutos perdón, y Mercurio está a 7 grados 36 minutos. Por lo tanto, hay más de 5 grados de diferencia entre Mercurio y Saturno. O sea, esta conjunción para mí no es conjunción. ¿Sí? Para otros astrólogos que toman mayor orbe puede llegar a ver ahí una conjunción. Para mí no. Si hubiera sido al revés, que Mercurio hubiera estado a 5 grados y medio de diferencia antes que Saturno, sí la hubiera tomado aunque tuviera 5 grados y medio. ¿Por qué? Porque Saturno en realidad se estaba acercando. Por eso es importante ver esto de... Si eh, está en, una, en un aspecto creciente o decreciente. Si hubiera estado creciente, sí. Pero en realidad, acá está decreciente. O sea, el más rápido está después que el más lento. Por lo tanto, ya no tiene sentido tomarla esa conjunción. Porque... Si en vez de nacer a las 8.51 como nació, hubiera nacido al mediodía, ya no estarían en conjunción. Ya estaría como a 6 grados de diferencia. ¿Sí? Bien, pero Mercurio está a 7 grados 36 minutos de Leo y Plutón está a 11 grados. 51 minutos. Por lo tanto, acá hay 4 grados, grados y un poquito más y medio de diferencia. Por lo tanto, Mercurio y Plutón sí están en conjunción. Bien. Esa es la carta de Bill Clinton. Esta es la, la carta de su esposa, Hillary Clinton. ¿Sí? Yo acá, lo que quiero mostrarles, a ver... Perdón. Eh, quiero mostrarles algo. Y... Bien. Acá está. Eh, esta es la carta de Vladimir Putin. ¿Sí? Eh... Les quería mostrar esta conjunción en particular porque acá sí necesito que me presten suma atención. Acá, por ejemplo, la Luna está a 2 grados 54 minutos de Géminis y Saturno eh, Júpiter, perdón, está a 19 grados 44 minutos de Tauro. O sea, entre Júpiter y la Luna hay 13 grados de diferencia más o menos. ¿Sí? Sí. 13 grados 10 de diferencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No están en conjunción. ¿Sí? Ahora, si la Luna hubiera estado a 29 grados de Tauro o hubiera estado a 9 grados de Tauro, si sí hubieran estado en conjunción Júpiter y la Luna. ¿Por qué? Porque la orbe para la luna y para el sol es de 10 grados. Entre sí los planetas, o sea, el sol y la luna entre sí, y la luna con cualquier otro planeta y el sol con cualquier otro planeta. La orbe es siempre es de 10 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que este Sol, que está a 13 grados de Libra, está en conjunción con Saturno, que está a 17 grados de Libra, por supuesto. Está en conjunción también con Neptuno, a pesar de que hay 8 grados de diferencia con Neptuno. 13 grados el Sol, 21 grados Neptuno. Y Mercurio está a 23 grados de Libra. O sea, esto es una gran conjunción que tiene acá Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque está el Sol. Si acá en vez del Sol hubiera estado Plutón, Urano, Júpiter, Marte, otro planeta, Venus... No, o sea, hubiera estado en conjunción con este, pero no hubiera estado ni con Neptuno ni con Mercurio, ¿sí? Por supuesto, con Saturno sí, porque hubiera habido cuatro grados de diferencia, ¿sí? Entonces, esto es lo que en astrología se llama un estelium. Hay... Eh, Escuelas de astrología que a partir de tres planetas juntos ya le llaman un stelium. Yo le llamo stelium cuando hay cuatro o más. Para mí, tres planetas son nada más que una conjunción como cualquier otra. No tienen la fuerza de un estelium. Bien, entonces cosas a tener en cuenta acá. ¿Qué es más rápido, el Sol o Saturno? El Sol, por lo tanto, eh. El Sol respecto a Saturno está en una conjunción eh, creciente. ¿Qué es más rápido, el Sol o Neptuno? El Sol. Por lo tanto, el Sol respecto a Neptuno está en una conjunción creciente. ¿Qué es más rápido, el Sol o Mercurio? Mercurio. Por lo tanto... Eh, Mercurio está en una conjunción decreciente respecto al Sol eh, bien, ahora Mercurio es más rápido también que Neptuno y que Júpiter así que también está, o sea, se está yendo de esa conjunción está prácticamente en el límite de la salida Ahora, los estelium, cuatro o más planetas dentro de la orbe de la conjunción, se leen de una forma particular, que no lo vamos a ver en esta clase, porque acá lo que estamos es reconociendo aspectos dentro de las conjunciones, hay algo que supera al aspecto en sí, que es el estelium. Los estelium son planetas, eh, son formaciones astrológicas muy difíciles de manejar. Eso es lo único que voy a decir en esta clase. Entonces. Cuando es una conjunción para redondear la clase? Una conjunción es cuando dos planetas o tres están eh, a más menos cinco grados de diferencia. O sea... Están entre los 0 grados, conjunción perfecta, no hay diferencia de grados, o 5 grados para un lado y 5 grados para el otro, excepto si está el sol o la luna en juego, que la orbe pasa a ser de 10 más menos 10 grados de diferencia. Ojalá haya sido claro con el tema de las conjunciones. La próxima clase eh, teórica vamos a ver sectiles. Hacer una explicación precisa de lo que es un sectil. No estamos enseñando en estas clases interpretación. La interpretación... La vamos a ver posterior a esto. Lo que necesito, necesito no, lo que les, ustedes necesitan que les quede claro es cómo se toman los aspectos. ¿Qué es un aspecto? Después vamos a ver interpretación de aspectos. Gracias por haberme acompañado. Gracias por estar ahí. Siempre nos volvemos a encontrar entonces el próximo miércoles con eh, lo que es eh, séptiles. Hasta entonces.